plazo para depositar presupuestos de arraigo para defender al señor Henry Martínez a lo cual no nos hemos opuesto ya que tiene el derecho de ser defendido de manera correcta. ¿De qué caso se le podrían imputar se le imputa complicidad en el proceso de asesinato de Mary ¿Para cuándo será? Miércoles ¿A qué miércoles a las 2 de la tarde buscaremos que, buscamos que les nosotros buscamos prisión preventiva ¿Y todo lo que esté alrededor de este proceso es importante. Así lo refirió el licenciado José Hoppelman tras ser aplazado el conocimiento de medida de coerción contra Henry Martínez, hermano de Martin Martínez, luego de ser arrestado el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Sin embargo, el abogado Freddy Fañas califica como insólita la petición de prisión preventiva hecha por el Ministerio Público. Insólito, en audiencia...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 han solicitado una medida de cohesión como cómplice del asesinato. Una persona que no tuvo nada que ver con esos hechos y que apareció al escenario dos días después de haber ocurrido estos hechos. Lo que... Será este próximo miércoles cuando la Oficina Judicial de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís conozca medida de coerción contra Henry Martínez por implicación en el asesinato de la menor Emily Peguero. En Joanny Paulino